Hola, hola a todos, a todas, me llamo Adriana, soy de Transilvania y llevo aquí en España unos 5 años y soy alumna de PRIXLINE y acabo de hacer un curso de estética Y os he pensado contar mi experiencia. El curso lo, lo he hecho en el PRIXLINE. Y el profesor, quería hablaros primero del profesor, pues se ha portado muy bien, ni me lo imaginaba. Es un curso medio online y medio presencial, que es un curso semipresencial, que eso también favorece mucho. Porque estás en casa, tú si tienes preguntas o uh, duda, tus dudas puedes preguntar al profesor. Uh, tienes dos días a la semana, martes y juegues, jueves. Y puedes preguntarlo en online. Y luego, claro, llegaron las prácticas que eso ya vas a un tanatorio de verdad. En mi caso fue en Toledo, porque soy de Toledo y las prácticas me tocaron por la noche y casi ni, ni me lo imaginaba que yo soy capaz de hacer esto de verdad aunque sea de Transilvania pero que es una leyenda de Drácula pero eso no tiene nada que ver y, y ahora que, que lo he hecho y mi experiencia es que uno mismo no se conoce si todo se puede si uno quiere y la verdad que muy bien eh, a mí me aconsejaron eh, que me portara bien porque el gerente observa, claro, todos los alumnos, las alumnas y tomaba nota porque, claro, tiene que ver mucho tu comportamiento, tu trabajo, las prácticas, cómo lo haces, porque si por si acaso tienen un vacante, libre o una baja, pues para llamarte a trabajar y os recomiendo a todos y a todas si de verdad estáis interesados de hacer el curso de, de tan, tan estética, que lo hagáis en el PRIXLINE por, por el precio por, y, y por los libros, claro, porque no te van a mandar libros a casa, te mandan unos discos que los podéis imprimir o meter en el móvil, en el ordenador, en mi caso los he metido en el móvil y así, claro, iba a trabajar, iba en el autobús o lo que sea y los podía leer, o sea que te dan mucha facilidad para estudiar, os recomiendo a todos, de verdad y ahora estoy esperando que todavía no estoy trabajando, pero a ver si me llaman porque oh, he cogido mucha confianza, me, no me arrepiento por, para nada de haber hecho el curso y espero tener un mejor futuro.